Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy estamos haciendo algo totalmente raro y diferente a lo que hacemos habitualmente Nos vamos a divertir jugando acá con un par de compañeros, con un par de amigos, un par de tanquistas Voy a ir nombrándolos y voy a ir eh, básicamente diciendo quién es cada uno para que vayan saludando Así rapidito, así tiramos batalla al toque Buenas noches, señor OneShoot eh, Buenas noches ¿Cómo le va, querido? ¿Bien? Muy bien, me acá viene. preparado para pegar los tiros. Perfecto, excelente. Buenas noches, señor Harold. Eh, buenas noches, todos. Mm, que voz sexy. Buenas noches, señor Pumas Forge. Cricric. Buenas noches, señor Cuche. ¿Cómo andas, Nando? ¿Todo bien? Bien, querido, excelente. Eh, Pumas, ¿me escuchás? ¿Sí, ¿Me escucha bien? Buenas noches, querido Nando. Sí, Dale, papá, perfecto. <ríe> Buenísimo. Bueno, vamos a darle, dale. vamos a jugar una batallita, arrancamos en Tier 1, yo calculo que podemos llegar a subir a Tier 2 hoy No sé. Están, están todos están en Tier 2 y 3 ustedes, ¿no? ¿Sí. ¿Están en, ¿Cómo? ¿Están en Tier 2 y 3? No. Yo, sí. yo, yo la primera vez que juego, así que vamos a ver. Uy, te mata la bola. Tier 1. <ríe> ¡Te matas huevos! Comencemos desde abajo. Nada, pero está, lo tenemos a Harold, que, que es pro. Yo tengo el ruso en tierra. Tendría que haber entrado y. Bueno, <risa> la vacancia, la vacancia. Sí, sí. no sé. La vagancia, la vagancia. Tranquilo. Acá no vamos a dar cuenta quién es Strike y quién no, ¿eh? Estamos todos con el mismo tanque, todos stock Estamos en la si guerra. Morís con todo un botan, ¿no? que las más. Eh. ¿Qué qué? Mentira. <risa> <risa> no, bueno, mejor que. Uh, perdón. Mejor que hagas 15.000 uh. porque si no te voy a gastar toda la vida, boludo. Así no tío. Uh, mira cómo café. Ahí no están, ya empezó robando kills Vale robar kill también Y el que sale último, también hacemos una patadita en el culito Así que... Por más que te guste dejar el que te den patadas en las nalgas, pero no. Trata de jugar bien Te quiero ganar Che, se le puede bajar la, la dificultad de esto? Ya me hicieron basta ¿En serio? ¿Qué hace se tan tocado, boludo? Tiene una puntería sí, mejor que la del EBR, de por cierto. Ojo, cuiden mucho los tanques, ¿eh? que al final se pone más difícil. No sí, pierdan las vidas que tienen 5, nada más. Sí, sí, igual... Yo creo que se va a poner lindo cuando jugamos a nivel 2, boludo. si es que llegamos. Uf. Eh, pensá que, que, que el que estaba a nivel 3, ¿quién era? One Shot ¿no? Vos estabas en yo nivel 3. Sí. ¿Y qué te sí. aparecen todos Ferdinand y Elites? No, todos Ferdinand no, pero mucho tanque Elite que te mete todos los tiros, tira rápido. Aparecen <risa> Ferdinand sí, pero no, no son muchos. Altos Aimbot, boludo. Sí, tienen Aimbot, sí, tienen Aimbot. <risa> y, <risa> igual hasta dirigida a la, las artes. No Las <risa> ah, Artis son uno. Uno no puede usar Aimbot, pero. <risa> Car, pero los juegos esto de Wargaming se pasan, boludo. Uh. Qué raro que la Wespi no me está tirando a mí, boludo. Siempre me tiene de hijo. Guarden sus artillerías para el Tiger, por cierto. Si... Ah, ahora sí, ahí está, ahí me tiene. Para el Tiger, si el Tiger es de papel. No, es que a veces eh, sobra un poco ah, tiempo Tiger. Ah, acá el y... Tiger está OP. Si, si, sí, sí, ya sé. Y para incendiar. Ayer estoy jugando con Nando en un desastre. ¿Un desastre yo o un desastre vos? Ambos. Ah, sí Rápid, salganse El se jugó bien. Sí. ¿Cómo bueno, avances? El... Vamos, vamos, vamos. Ah, viene la de la... Deja de cambiar el cuche. Sí, ahora viene de allá de frente. Estoy acostumbrado a jugar con los pesados y el medianito se come todos los tiros. Claro, pues vos ya no lo tenés más, boludo. Esta Esto, esta estos no Panzer 4 son re farmeables, boludo. O sea. Me hacen acordar de Gianluca en las batallas aleatorias, boludo Van todos sí, a por el Gianluca ¿Eh? ¿Así te, así te disparan y te sacan 200 chicos? Si sí. Perdón si sí. lo robo los tanques, eh pasa nada, tranquilo, tranquilo No, porque hay que hay, matarlo no, a todos nomás Acá que matamos. la misión matar Si Ya pegué quince tiros y después de entrar a los 3 Igual Acá se ve la realidad sí. Eh, jugar más tranquilito con los medianos, no estoy acostumbrado Si, sí, si, sí, no, no, hay, hay que acostumbrarse a cada uno, es difícil Guarda la derecha, sí, se lanza Si después está la grabación de batalla, yo tengo una ¿El qué, el qué, el qué? Era el archivo de grabación de batalla, si es que lo grabo el juego, ¿no? Ah Si, sí, si, sí, si, sí. lo estoy, gra estoy grabando, la partida, estoy grabando, de hecho, el video Ah, como robot Sí, sí, sí, ojo que estos son más duretes Che, sí, ahí va, perfecto se pone... Ves que se te ponen de costado como que son medio tontones a veces los No, lo, lo bueno es cuando se ponen marcha atrás y te vienen marcha atrás <risa> Te encaran sí. marcha atrás Sí, recrea sí, re -crack el chaval O está haciendo un alto invertido o no sé qué onda bueno. Borredo, boludo chaval y un Panzer IV, mirá Qué pelea es cómo están han a este Yo le doy, a la, le doy justo a una... Uh, no andaba primero Siempre andaba primero, papi Por lo menos ahí voy a contra tres tanques, ¿A quién? No, a vos claro. te dejó morir ¿A vos? A vos te dejó morir, voy <risa> <Mirá. risa> Ahora sí lo mato <risa> Qué malo eso, eh Qué bueno. Ya me va a pasar a mí, ¿no? También Todo vuelve en el bot ¿Quién está haciendo el internet? Todo vuelve Dale, Harold, deja de cambiar, mirá dónde está no, no, Acá tendría no, no. que haber un mirá, tanque con habilidad el de mirá, está tirando Harold, qué garga, qué bol*** Chabón, remalo, <risa> lo acaban de matar <risa> Tendría que haber un tanque con habilidad de curación sí, <risa> Es que es. Si un circulito alrededor que te cubre ¿Se me han metido Netflix en casa? Yo no, yo no tengo Netflix No, no, no, en casa, en casa no, ¿En tu casa? Y si, sí, se me corta a ratito, así que seguro que alguien está mirando a mí. <risa> el pobre chabón, boludo. Uh, Apagar wifi, apaga Ay, el wifi. Guay, yo entro como me digas. Viste, habilidades de hacker, como dicen. Entrar sí. al router y les borras al tanque. Oh, estoy... No, no, acá están todos. Te uh, ah, digo es que cuando no te pega ningún tanque, te diría el arco. Si, seguro estás. Siempre estás ahí al borde de la muerte Pero Uy. me calzan de todos lados Encima hay que alejarse de vos, cucho porque la Arti está enamorada de vos hoy Ahora Te venía tirando a ti Uy como voló No me, me estás tirando a mí Prendí fuego en la torreta Creo, me... que... Creo que otro pero para me... los Arti anda ahí eh sí. Si la puedes ir a buscar, Harold, vaya. Harold, porque Harold está en otro. Ah, algo más de 3 acá. Che, hay que matar. <ríe> y por lo menos hacer Uy, un poquito jodido. de daño. Empezá por hacer un poquito de daño, después vemos. Empezá por hacer sí. algo. Y después, y después de... decir, claro. Y después decir sí, si sí, crees que hacer, que te digamos que hagas algo más. Está jodido, Nando ¿no? Porque va primero, ¿no? Y si, sí, papi. Ah, ese Panther. Bien. Uh, le hicieron pollo Oh, la artima Chau No, igual acá me pasas, Harold Así que, tranquilo Yo estoy adelante, no estoy atrás Por serio raro que no tienen ja. la, las voces, ¿no? Los tanques En... ah, sí O soy el único Ah, es verdad No me he dado cuenta No, no ¿Y cosa la oído? No tiene, no tiene Claro no, no. ¿Cómo que tienen las voces? Nuestros tanques sí tienen las voces. No, no, no. Hay un solo chabón para todos. digamos ah, sí. No habla de los rusos. ¿El mío no es como hablá... las voces de estándar de, de, de la frente. Sí, sí. El mío habla. No en habla el de la de hay Guarda, de los volantes. Cuatro. Ah, quién va primero. No, no, no, no, las bombas, la... ¿Quién va primero vos? Todavía, sí. todavía. Pues no se queden atrás y se acaba de suscribir Fox Troin War. Ah, que estaba recién con nosotros. Me no, no, van a buscar vos, Harold, para ese torneo. sí sí mira. Es por el Winocho, boludo. Los bots se dan cuenta del Winocho tiene XBM boludo. Ya puede ser una yurita por lo menos, ¿no? ¿Dónde estás Harold? ¿Dónde jueves, estás? te ayudamos? ¿verdad? Un tiro, un tiro. Ay, ah, casi te ayudo, boludo. ¡No! Ah, está el Karma, el Karma. Ahí te ayudé, sí. te ayudé. Ah, y ahí te ayude, claro. Ustedes, ¿sí? como son de guerrillas, claro. Se ayudan entre ustedes. No, otra bomba, no. Me hace acordar. ¿Sabes qué me parece ese. los Dark Runner? ¿Te acordás? Con la ayudita aquí. Sí, de juntar ah. mocos. los Dark, Dark Runner, Sí. Ay, cómo se corta el internet. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Uh, bolé. Después bueno, para hacer si la pe... Pe... Ejemplo, Para hacer si la película si muerte, no hay que muerte vos te vienen a buscar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Te adorean, te hacen automático. Pero... Aparte se perfilan, viste, a veces se, se acomodan para que le, no les pegues o sea, Sí, eh, como que tiene un cronómetro de de, de carga cuando te estás ¿Puedo decir que tienen un cronómetro de recarga? Sí, porque anteriormente estamos en una colina, bueno, un par de veces y ya estaba por cargando en 2 segundos y se esconde Ah, mira, puede ser entonces Sí, estamos a las bolas, que matas 6 en... nada no vayan por este tagger ah, el tagger me está apuntando a mí, boludo, en cualquier momento quieres, me va a volar a la mierda si tienen sus balas incendiarias peguenle eso y le matan de uno matemos al pandal sí, este de sí. primero cojo <risa> <risa> <risa> el pantera de atrás, boludo cuche no. 666 <risa> 6 de vida, le saco <risa> Che, hay que matar 4, hay que matar 4 y hay que lanzarse boludo, si no cagamos sí. <risa> shhh, yo estoy con mi última vida mirá donde está aquel joder Sí, déme este es el último tanque. Angilo último tanque, ya Yo también estoy con el último está, tanque. ¿Y crees que está metiendo pecho aquí? No, no sé. No sé, me parece. ¿A Dos por destruir. Ahí va sí. uno más. Uh mira, está cambiando ya el chaboncito, boludo. Esta suerte de Nando. Se con... ampiarla no, papi, mira, estoy angulando, ¿no, eh? Ah, ahí me la quedo. Ah, cagando. Joder, cagando aceite. Sí, sí. ¿Quién mató más? Ah, pero es la última No, esta no la era... última Ah, sí, sí, esta la esta última, la, sí, última. La, que... Sí, ¿La que viene? Sí, porque es nivel 1, es más fácil Ok, me mató oh, la Wespi Eso me no pasó oh, por no. los campos. Este Tiger tiene un chingo de... ¿Alguien se murió ya? No, no, no. Me quedan 3 claro. tanques todavía Buena, crack <ríe> No, más uno. o menos Ya no, vamos todos todo Ya empezó a tener Arti, las dos Arti Eh... ¿No han dado seguido por aquí? Y... Bueno, nada. No hay, hay que quedar 3 minutos, no perdamos mucho tiempo paseando, boludo. Por eso. Sobre todo a los Tiger hay que matar, ¿no? No, no, no se enfocen no, en no, otros. No. Sí, pero hay que hacer focus a un par, boludo, no, no hay que. O sea, si me cada uno un va por uno, cagamos. ¿no? ¿Qué hay que acabar? Una artillería de allá me sacó 250, Mira este de... autopuntado que me hizo de procediendo. No, sí, boludo, te recabo A este lo bajamos al tope, cuche. De última me como el tiro yo y. Estuve sí, ojo, está el Tiger, pero me están pegando las artis, me hicieron... ¿Tienen la artillería antes que si pues, acaso. No, ¿que me tiró el Pantera, ¿que me tiró explosivo el Pantera Ah, no, la Wespi también me tiró Sí, me está tirando... ¿Dónde está el artista? Sí, ahí está, ahí pasa el Pantera, perfecto, buenísimo No me quería usar para ese, pero... bueno vale. Buenísimo, eh... ¿Qué está? Adelante a la izquierda, boludo, ojo Pasado, va? Voy, Voy, voy, voy, voy, ahí estamos Vamos oh, con el pesado, pues me como el tiro, me como el tiro, listo. Si, si. A la mierda, que dura esa cosa. Eh. Uno acostumbrado al Tiger normal. ¿Tiro? Me está mirando, me está mirando a mí. Eh. ¿Matas? En bueno, la fiesta el último. Ah, no pide el Tiger. Uh. ¡Uno más! Eh, uh, estás solo! No? Este es el último Tiger con tres Panther. creo ¡Vamos a sí, darle vuelta! Está rodeado, ¡Está rodeado, boludo! A ver, yo tengo la bombita ¿No tienen para tirarle el poder al chaboncito ese? ¡Dos minutos! No, ah, me faltan 15 segundos ¡Hay tres artillerías, ahí justo ¡No! ¡Bien, bien, bien! Muy bien ¡Me metí por un mal lugar! ¡Ahí sí. tengo 5 sí. segundos sí. y le sí. ¡Para que ahí le tiro a mi habilidad! ¡A ver si llego, boludo! ¡Se está yendo la mierda! ¡Re cagón! ¡Ven acá, Tiger! Sí, viene. Ah, ¿Dónde está? Ah. Se fue atrás de todo. Atrevido al Tiger, me viene a pegar a mí. Ahí está el Arti Ay, Viene, viene, después. Si che, yo se cruzo, me mata. ¿no? Me pegué al Tiger? Sí. ¡Hola, Lapi! Sí. Ahí se la puse, la puse aquí? de vuelta. Nah, tengo que ir a, voy a buscar. Aunque me la coma, voy a buscar el Tiger. Voy a dejar nuestro desafío para. ¡Oh! ¡Ay! Se me le reboto boludo. Ah, pero no. Puede ser. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué bueno, a gritar, En 20 segundos viene bueno. uh, la incendiaria. Está, está muerto, está muerto. Bueno, Nos llegamos chavón. a perder y nos arrapamos al manco. Sí, ¡Ah, oh, ganamos! Buenísimo. A partir de subir y sonando. ando Qué malo que es. Ven qué malo que es conmigo el chabón. Yo lo traigo, lo invito acá para que juegue con nosotros todo, y me, me, me mata, boludo, me bardea. <risa> Bueno, ¿cómo era entonces? Si vos, Harold, sacabas menos daño que yo, ¿me debías eh, 10 dólares? dice el daño que se hace? No dice. Falta rata el chaval. Bueno, Harold, lo no, quiero... Pero, mañana, no, pero mañana, me dice el daño. Mañana puedes depositar. Te paso la cuenta, boludo, si querés. Ahí está Depre disponible, por la duda. ¿Quién, quién? Ah, Depre. Ah, ahí dice... Ahí está si queréis, le aviso para que entran listos eh, es que por ahora estamos, estamos, estamos, estamos completos okay. estamos, estamos Estamos listos, eh, Bueno, jugamos una más, ¿les parece? Dale Para tampoco sí. hacerlo tan cortito Dale Ganamos una más ¿Ganales? y listo ¿Les pongo un nivel 2 así se hace más complicado? ¿Se puede poner sí. nivel, se puede mezclar de nivel? Si, sí, yo pongo nivel 2 y bro. van a aparecer enemigos un poco más difíciles Uuuuh, si, sí, no. si, sí, Te voy a sí, meter sí. un Tiger 2 capaz Yeah, yeah, yeah, ponga, ponga, ponga Si no pongo el nivel 3 No, no, ese es muy chico 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Aceptamos el desafío, dale, no seas maricones, boludo, no pasa nada No me digas eh, que... A ver, de que Carol, tenés ¿eh? 10.000 de puntuación, amigo, dale, tenés miedo, boludo, no pasa nada Estoy con un cañón de un nivel 4 <ríe> Y bueno, pero vos sabés dónde pegar, boludo, tranquilo Uy, no van a, ser, no van a violar es un experimento medio raro, ¿viste? ¿eh? Ahora... Si no te va deja ser... entrar andando hay que armar el grupo otra vez, pues un bug. Ah, no okay. más, no más. Okay. Ah. vamos. Basar va va va Hay veces que pones eh, preparado y te dice que no tenés el tanque. Ah, listo. Y, eh, sí, sí, entiendo. ¿Me sientan en, en, en los parques de diversiones? Como te obligan a subir a un lugar viste que no querés, que no tenés ganas, sí. Sabés que la va a pasar mal. Se ve que se ve el pollo. Acá parece que nos en la primera oleada. O bien, no creo que Y no sé, no sé cómo habrá el, el juego. Habrá armado igual. A ver. Te este te nunca por? lo usé todavía. ¿Está bueno este? ¿Pega un poquito más que el otro o es lo mismo? ¿Tú en nivel 2? Sí. Sí, pega más que nos cagaste. 223 pega, por eso es una caca. No, porque metiste un mal tiro. Pero tenía un cañón. Un 122 parece, ¿no? 122. Pero para distaw claro. no está último tiro por que estaba andando. Yo perdí la, de la punta. Ver, no está sí, sí, sí. Che, boludo mira, ahí que hay... vienen a usar el linebot. Claro. Robot. Es re impreciso, tengo que jugar más de cerca con este ahora No es como el otro No, no solo eso, sino los, los enemigos son más duros mm. ¿Los Ojo cual, que el, el Tiger me parece todo en verde ¿eh? Ah, puede ser Dale no. cuche lo tuyo Guarda el Ferdi, Alan La artillería está, el... sí, sí, está en el fondo no, no, el Ferdi, boludo. Guarda el Ferdi que te, te pega 500, boludo. 600 le pega. pegar tira el Arty por cierto. 348 le pegué, Ah, la mierda con le pega lindo, ¿en serio? No, sí, pero... el Tier 2. Está bueno. El Tier 2 le hace competencia a los 3. Con el 1 no se puede. A ver, le voy a tirar a arte. el Arty, al Ferdinand Si, sí, yo también. Podemos bajar ese Ferdy y sería un golazo. Pero que te que le acabo de rebotar al Arti. No, ¿en serio? <risa> con el tanque nivel 3 encima. <risa> te querés morir, boludo. <risa> le quedaban 12 de vida encima. ¿sí? Hasta en eso te trolea el juego. Te está en la cara del Te, pon, sí, sí, te pone de Arti encima. con 8000 de blindaje frontal. Ahí está, mira. Uh, no lo vi. No lo vi, no, lo vi. no No, es que me lo va a clavar, boludo. Tío, un, aim, un aimbot zarpado, boludo. Ya me pasó. De bailarle de hacerle parar y a te la clava igual. <risa> ah, era el que no. ¿Disparó? Sí. Sí, sí, 500, me saco Parece no sé que estaba atrás de ese murito. O sea. Buena. Se va a sacar. No muela, te... no muela, Harold. Yo doy la vida por ti. Aunque tú seas un garca. No más tiene 38 de vida. ¡Ah, ahí está en la pared! Que no me gusta campear. No. No te vas a traer, te Ah, no, no, Los que, que ahora vienen, vienen, bien vienen boletteando que ahora vuelven. Sí, sí, pero para que vienen, vienen el ataque. Ese. Eh... Ay, el arte me va a caer. No, igual saca mucho. No, pero viene el ataque ahora. Según ya no sacan nada. Eh, Cu ¡Olé! no. se queden ahí porque los rodean. Eh, yo con uno nos tenemos aquí adelante y ustedes peguen de costado. Buah, no, no, no. para, vuelo para que, adelante. Para. Adelante de, de, de, de quién. No, me rompí la torre es quién? increíble, boludo, te juego para no. ¿Cuántos pega ese Panzer 4 a full? Nada, el elite un poquito más, un poquito más que el común. ¿200? Más o menos. Sí. No, pega más rápido lo que tienen. Ah. Tienen más DPM. Mira cómo se esconde y se angula, mira. va a guardián, escuche, mira. Oh no, a mí me va a... Oh, no. no. Ay, ese me pegó. Oh, ah, no, era, era, no, no. Están andando de costado, boludo. No, no, es que tengo un un pantera adelante. Se engulla mejor que nosotros, chucho. Pero, pero, pero, no, boludo. No, no, no, no, no, no. Pará, boludo, que tengo un. Ahí está, ahora sí. Ah, sí, ahora sí. Pues es que la contra. Ah, de... ¿Por qué te no. dije a vos, estaba yo de frente, boludo? No, otra vez no. Y creo que apenas o, se ve. Tiger viene. 2, nos vemos gente, Angusto. ¿Habéis Tiger 2? Uh, Hay dos, tío. Tío. puta es tope ¿Y ustedes ¿qué? ¿Con, con un puente de 34? Wey. Uy, me voló Uy, Uy. Sí. me voló la cabeza! El Tiger I el, creo que tiene 2200, ¿no? No sé, no sé permiso No, 1500, no, 1600 El juego posta 1600 No, ¿quién es juego? Ah, el juego? El Tiger, el normal tiene 1.205. Hay uno de 1400, carajo El Panther creo que es full, pero... Che, me están recontra rodeando ¿A quién a vos? ¿Tienen su artillerías o sus balas incendiales? No, en 70 Igual acá están totalmente distintos a los normales, eh Si, ni No tengan nada que ver al juego normal se traten de hacer focus en uno, boludo, si pueden Yo me estoy tirando al Tiger Yo al Pantera que tenía 7 y la artillería? Es el incendio de uno Tiger Sí. Yo soy el único que la tiene creo ¿no? A ustedes la tienen Eh, los T-34, sí por eso soy el único, Ahora se está cargando de vuelta. Uh, el Tiger 2 boludo Ahí está, ahí está, está ese Tiro Ahí le damos, ¿la pantera. ¡Epa! Está el mantera atrás mío, no lo había visto Uno más al mantera? Buenísimo eh... El Tiger me no está apuntando ¿no? no Aproveché de seguirse ¿sí? sí, El Tiger, pues llega como si fuera un... Um, sí, sí, lo último sí. acá <ríe> Sí. <bueno. ríe> me sale naranja, me sale <ríe> <ríe> re triste, <ríe> Ah... Me, más, me, ¡Me mata, mata. No. Sí. no, te quitaste nada. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Sale rojo de frente, de costado también. ¿no? <ríe> eh, hay que avanzar, ¿no? Sí. Por bueno, ahora vamos bien, ¿eh? ¿eh? Sí, la sí. primera oleada ¿Alguno ha perdido muchos tanques? No, no he perdido ninguno. ¿Qué sí, si está con mi amiga izquierda? ¿Quién? Había ah, sí, voy daño aliado Los bots so se pelean Antes había un JADP, antes había un Ferdinand No, acá ¿Está habilitado el daño aliado en esta batalla? Sí mm, no. No. no No, no, hay daño aliado No, no podés tirar el Arti encima de un compañero, no pasa nada Que bueno, Los que le da no alguien recarga, recarga, recarga, no, no lo mataron, quedó 50 vidas yo no le disparo el 50 vidas porque tardo 14 uh. segundos para pegar 50, boludo, es un dolor de bola 14? ¿Qué? no, no sé cuánto, pero más o menos, por ahí 12, 12, 12. sí, 13, boludo ese es el IC2, ¿el tercer nivel o no? es el segundo? el segundo, segundo, segundo ah, entonces el tercer nivel uh, ojo de shot Uh, Estamos en la oleada. El de... Tiger está en de... lateral, ¿Sí? mirá. Estamos <tose> en la oleada 3 y hay Tiger 2, Ferdinand. No, no, sí, en la tercera que hay mouse, boludo. Bueno. Uy, ya no te veo. No el Ferdinand está acá. No, está allá atrás, ¿no? Si sí. go, go, go, go, go. <ríe> qué te río? <tose> el... Está apuntado a mí, no me, no me saca el. La... Ahí está. ¿Cuál, el Fardy está ahí. o el Tiger? No, el Tiger, no. ahí está. Bien. Hay un Tiger ch más. Che, en 9 tengo el ataque este de artillería, el mortero. Se poner las minas, pero no, no se dejan. Guarda, ¿Dónde el no. el <ríe> Me rebota. Qué Ojo ayer. Está apuntando por acá el Ferdinando, joder. No, Corre, Jaron, ahí está, saltan los huevos. Esto fue una madre. No, archería monterosa, güey. ¿eh? ¿Apunta para acá? Sí, más o menos. Ese Tiger dejó de bajar al huevo. Ah, ni ¿Sí 50 le sacó, por nada. Me voló la bosta el Ferdinando. ¿Eh? Ah, el Panther me mató. Ahí el le tiró. Gracia, bueno. Un minuto no, no, 15, hay, hay, hay. hay que matar a 4. Oh. Uh. Metan power. Hay que matar a 3, un minuto. Listo, ya murió lo peor. Go, go, go, go, go, go, sin asco. Si uno se come el tiro, el resto avanza como perro. No os quedéis, quedéis, no os quedéis. Uh, no, si me murieron todos en el frente. ¿Quién quedó? Escuche solo, boludo. Ahí voy <ríe> a ver. Pero eh, no, igual tiene poca, poca vida, tiene poca vida. La ganamos, la ganamos. Si, sí, si, sí, si. Sí. Un tengo de presión. De bien, bien, escucha bien. bien, el otro no está un tiro. Ahí viene el Trigger 2, eh. No, no importa, no importa. Yo huyele que yo a este lo mato. Ahí el azarte, al arte. Uh no caso. te pegó el misil teledirigido, al arti. Che, pero por qué destruí. A ver que destruimos uno, destruimos uno y. No, eh, ah, falta sí. uno, falta uno. Falta uno. El chartante. Matan no, las artes igual que no huyan, porque si no nos siguen tirando Disparó el está acá. Va. Vale. A las artes a ver. No, a para saltar una banda. De cara, no, buena. Bueno. Porque las artes se escapan y después te vuelven a tirar Ojo, No es llego, que se, se, se van de la batalla ¿Está ahí? ¿Pasa por ahí? Ahí pasa, sí. ahí pasa, ahí pasa Bueno bien. Eh... Ay, el art. Ahora vienen con el ataque eh, Ahora con las artis Eh, Vamos. Más que ¿está ahí? Va, va, va Vale, si sí lo veo bien. Eh, bien Ahora, ¿por dónde vienen estos? Por donde me marcan las flechas sí, En el frente, mapa De frente Voy okay. Mata a matar estrellas Van a ir así ah. 14 que destruí, uff pesada, pesada En 3 minutos, ¿no? voy a guardar las dos Arti por las dudas Si, igual se recargan en cuanto, en 60 segundos más o menos No, no, no, no, no, no, no. 20, creo que Che, a los comunes no pasa nada, ¿no? O sea, hay que matar los élites nomás A todos a no, vez. igual acá no solo saliste, en la próxima ronda es ah. Buena, ese ataque a ti, ¿sí? ese es tuyo, ¿no escuché? Sí. está buenísimo, boludo ese ataque Sí, en la medida no tiene el mejor ataque Es muy... ...power oh, bueno. Es lo mejor que te dejo No, no Bueno, hay dos que están... tres que están a... por ahí uh, Toxic, te mandaste a suicidarte ahí, ojo No, me están, que boludo, mala suerte Todo está calculado si, sí, no Estoy bien otra oligada más incomodio no. la artillería, te hace salir de la posición Si, sí, si, sí, es que está hecho para eso, boludo Estás bien posicionado qué? y todo feliz de la vida y te hace salir Opa pa. Me voy para mojar no, no, no se puede cruzar ¿eh? Tiene que abrirte. ¿En cuánto se abre? Eh, tienes que venir ahí, a esta ventanilla del costado Por ahí Pa. Viene el Tiger por adelante, ojo. ojo, ojo, ojo. Huyendo como rata, me mató un pantano. <risa> no, le dije, te dije abonando, sí, te hiciste sí, sí. por adelante y te pego. Ojo, ojo. el Tiger 2, boludo. Matar al que viene, buscar vida y lo mató al otro. ¡Eh! Me pantó un pantano de un tiro. Si, pero ojo que hay un Tiger. Peletazo. ¿Diparó? No, el de rey. Yo como el de quiero Que no me pegue. ya me Ahí no, el Tiger, correte no, me no, Yo tengo un pantera de costado recién. ¿Dónde Debe estar, tirar? Ojo, el Debe culo de, de... Harold y no sé qué más está. ¡Y cucho bro? No, el Tiger ahí, play? boludo, famoso. No, no importa, no importa, no, ya me lo comí yo. ¿Sí? Ya me la puso ¿Cómo estás? Eh, a en la palsa. ¿A quién está mirando el taller ese? Eh, a Eh, okay. ah, dejar el. No, bien. Vale, Ojo, acá hay otro. Este es el último. 50 segundos. Me está apuntando a mí. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Va a girar Ahí se dio vuelta, se dio vuelta, va contra ustedes, eh. Ah, no. Bueno. Me mata a mí. Ah, no. ¿Quién me queda ahí? ¿Le chocaron? Sí, igual hay que hacerle daño como sea, <risa> por <esto. risa> No, igual, es que los que hay que hacerle daño son los de ahora. Ahora no, se okay. viene la jodida. 4 eh, minutos. Destruir comandantes enemigos. Uff. Eh, no. Y pueden meterlos con las artillerías. Métanse por. Traten de meterse por acá atrás. Sí, por ahí más. Sí, igual los Tigers se ponen allá. Son acá. Si, sí, por... pero son, están en el descampado ahí a la derecha. Normalmente uno o dos agarras ahí. Las oh, banderitas sí. están bien. Mira este como huye. Huye perro, huye. ¿Tienes tu pan incendiario incendiar el o acá? ¿Sí? Queda tiempo para que se cargue onda más. No me mires... ¡Maldición! ¿Lo matas? No, mira. Avisen si tira, pues yo estoy un tiro ¿Quién? ¿El Panther? A sí. ¿Tengo Ahí tengo la, la otra Arti, si corte un time o algo vamos yo recién le pegué un tiro a un... un Tiger, pero... los tanques no se mueven de sus posiciones por si acaso, así que en esos puntos bajo sí o sí están ah, sí? ok, no sabías eh, no Tengo le que tirar la Artie a este pero, el ti. uh, mira este Tiger, 2200 de vida che, me vieron, que carajo che, matar la Artie es un cara. Uh, mirá ese hermoso autigo automático que me hizo subiendo la colina ¿El Tiger 2? No, el Pante Estaba subiendo esa cobertura, ¿cómo se llama, y un automático medio de... Que yo no le hago nada al Tiger 2 ese ejemplo Sería ir con nivel 3 Si quiere lo puedo trackear oh, un Tiger 2, boludo Me están matando, me tengo uno atrás Mátemelo, mátemelo, que está atrás mío ¿A quién? quién? ¿Quién? One shot. Ah, no, no, pero no, estás en la otra punta, no, yo no, no te puedo ayudar, boludo. A, a ver, si tengo la arti. Le estoy ah, tirando fan, al no, tiger. No, me mató el tiger. Es que me estaban dando. Nada, imposible. Te ¿Qué rodean es? los guachos. ¿Sí? ¿Quién tiene una arti? Yo iba a tirar este perdido? Ah, me... los dos Tiger, estaban los dos Tiger contra mí. <risa> me acabo de dar cuenta. Sí. <risa> en 30 segundos tengo el Art. Un minuto y medio, los dos Tiger quedaron a la nada de vida Tira Tengo la incendiaria, si le puedo pegar a ese Tiger Guarda, está el Fragger apuntando para acá Me el tiro Me el tiro, Sí, sí, sí, dale Ay, me lo a mí a través de eso Cierra, cierra, cierra, cierra ¡Ole! Ahí va ¿Quién le tira al Fardy, no, quedé solo con el Fardy, vos no te puedo creer no, doyó, no, no, no, no, no, no. no Rodeale. No, no, sí, quise, pero me. Tiger me hizo bosta. Hay que tirar el arte al Tiger, que le pegue, que le pegue, que le pegue. Suerte, no hay que matar ¿Sí? solo a los élites, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí Creo que si mato al Ferdinand ya vamos A ver, voy a ver. Quedan 3 y 40 segundos. Dale a vamos Uy, me cago este. No, el arte. ¿Qué puede ser? Están todos un tiro. Me asomea y me liquida. No, no le pego. Uuuh. Última vida. A hay un si... Tiger a un tiro. 37 de vida tiene un Tiger. A ver si lo podemos meter. Suelten ¿Qué? el Darty. No, no, pero me están recorchando a tiro. ¿Qué más hay? Uno acá. Sí, no, ir? me volteé. No llegamos, no llegamos. No, me volteé. Vale, <ríe> Ay ah, no, ahí, no, no nada, ahí bolú. Nos hizo ahí, falta un ni... poco de poder de fuego. Ahí sí. estás mismo entraba. <risa> Estaba reíste. creo que entra... ¿no? entraba en una bala de cada cinco más o menos. Sí, con un cañón de un KB1, no... <risa> sí. un y un KB1 haciendo. Un Tiger y un Ferdinando. <risa> Imposible boludo, de cual manera! <risa> y lo más gracioso es que Nando pasa por frente al Ferdinand y ni el... ah, de... claro. no, bueno, la punta él. Y a mí me lo da a través de la muralla. No, igual no le entraba, ¿eh? no le entraba. Así nomás no. Tenés que apuntarle un poquito. Yo, yo penetro 120 y le entré en el chapo abajo. Ah, en el chapón, pero por eso, pero tengo que pegar el chapón de abajo. Si no, si, si le hago apuntado y avanzo, ¿sabes dónde va el tiro, no? Eh, la idea era que te, te pegue el tiro a vos, y yo cuando te dan la vuelta yo lo traqueo y Y mostraré? pero si yo avancé, boludo, para comer el tiro, pero te lo pegaba vos igual. Te limpió a vos para que no le puedas pegar otro tiro y después me limpió a mí. Cuando lo quiso rodear, un, otro Tiger me disparó y me hizo bosta. Bueno, chicos, les agradezco por haber participado de este video, tanto a One Shoot, como al señor Harold, como al señor Kuche, como al señor Pumas Forge. Eh, sinceramente, la pasé bien. ¿Ustedes la pasaron bien, por lo menos, jugando un ratito o no? Eh, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. bien las charlas. Hermoso Focus. Sí, hermosos Focus. Me alegro mucho. Así que bueno, amigos, gracias por todo y nos vemos.